Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde del municipio de Las Guaranas, consideró es responsabilidad del gobierno el arreglo de las calles en esta localidad que admitió están en estado deplorable. Eh, podemos señalar que prácticamente las calles que funcionan a al la calle, prácticamente todas están en buen estado de circulación, no así las que convierten a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 la vas a reparar en unos días, es una calle que le consigue directamente a ellos y está en un estado extremadamente deplorable. Las demás calles que unen la parte interior de la Guaraná pues más o menos están en un estado regular de circulación. Dijo además que al igual que los municipios, está a la espera de la respuesta de las problemáticas, esperanzado en que los caminos vecinales que dan acceso a zonas de siembra de agricultores sean acondicionados, tal y como prometió el ministro de Agricultura en su última visita. giovanni cordero NTN, su noticiero regional.